Muchachos, cómo están? Ya llegó el momento de poder abrir todos nuestros cofres de temporada en Marvel Snap. Muchachos, esta temporada la verdad he sentido que se ha pasado bastante rápido. No sé si ha sido por el hecho de que Modok no ha sido una carta que haya estado reinando en el metajuego, ya que se ha visto un montón de variedad de mazos y esto ha hecho pues de que alguna manera se sienta más fluido y divertido el juego. Pero bien, ¿qué es lo que he hecho yo acá? He subido todo lo posible en nivel de experiencia, en el pase de temporada y en total tengo para a poder abrir 33 cofrecitos de temporada muchachos estos cofres los he logrado gracias a los capítulos digamos que hay ahí del, lo, del pase de temporada y también pues subiendo nada más jugando no he gastado oro en absoluto en poder comprar misiones para poder subir más porque seguramente estaría un poquito más alto, la verdad acá el oro muchachos ahorita se guarda para bundles, la verdad ahorita la mejor el mejor gasto que puedes hacer con el oro es comprando los bundles que tengan un mayor valor y para saber eso como ya saben yo les he dejado varios videos donde he analizado diferentes tipos de bundles para que ustedes puedan ver cuáles son los más eficientes en comprar con su orito. El objetivo de este video muchachos es poder analizar las probabilidades y las recompensas que están saliendo justamente en los cofres de temporada y ver si de cierta manera esto se cumple. Como ustedes pueden ver a la derecha de la pantalla van a ver que está toda la infografía de las probabilidades que da el cofre de temporada y aquí debajo está el cuadro estadístico donde toda la información o todas las recompensas que vayan saliendo voy a ir añadiéndolas al Excel, a este Excel que está aquí debajo y ahí luego vamos a hacer algunas conclusiones sobre todas las cositas que hayan podido haber tocado. Aquí como pueden ver ustedes existen en total 9 probabilidades y 4 recompensas diferentes en total que te da este cofre de temporada, siendo las probabilidades más bajas la de 5% en créditos, en boosters, en oro y una variante también. Y el día de hoy entonces vamos a ver si en estos 33 cofrecitos que voy a abrir me va a salir alguna de estas recompensas de la más baja probabilidad. En teoría, ya que tenemos 33 cofres, debería de salir al menos una recompensa con probabilidad de 5%. Y muchachos, esta no es la primera vez que estoy haciendo un video así. Ya tengo videos anteriores que he hecho mes a mes, ¿no? Eh, prácticamente espero el último día de la temporada donde puedo juntar la mayor cantidad de cofres de temporada para abrir y pues ahí es donde ya hago el video, me grabo y pues acá lo que vemos es contrastar si el tema de las probabilidades están cumpliendo o no. Y hasta el momento les puedo decir que si se han cumplido las probabilidades según lo que hemos estado estimando, si sí han salido los resultados acercándose bastante a las probabilidades que el juego te dice, por lo tanto digamos que hasta el momento va todo bien pero ahora veamos este video y por cierto, si gustan, ahí tienen los videos anteriores también, donde ustedes pueden ver y pueden ahí este observar todas las cositas que han estado saliendo en las diferentes cantidades de cofre de temporada que he estado abriendo en los anteriores videos pero bueno, el momento de mayor placer ha llegado y vamos a comenzar a abrir cofre por cofre y cada vez que abro un cofre y tú una recompensa muchachos voy a estar Migrándola justamente en la información De la tabla que ustedes están viendo aquí Abajo así que vamos primero Yo ya reclamé todas las recompensas que están aquí muchachos La verdad como les digo el pase de temporada Es una cosa que vale la pena comprar Te dan muy buenos recursos, muy buen valor En recursos, son los mejores 10 dólares gastados que puedes tener Al mes en este juego El mayor valor por 10 dólares Entonces luego de haber dicho esto Vamos a pasar al primer cofrecito Para abrirlo, vamos abriendo el primer cofrecito Pretemporada, let's go, sale potenciadores de centinela. Me ha salido incluso la más, eh, pues se ha o Se ha activado justamente la probabilidad más baja Vamos a poner esto acá, así. ya está, listo 10 potenciadores de centinela va sumando al cuadrito Vamos allá, vamos a seguir, abrimos el siguiente cuadrito Esta vez no fue bien porque ha tocado oro Esto quiere decir que se ha activado, digamos, la probabilidad de 10% Abrimos el siguiente cuadrito, muchachos, ha sacado 50 créditos esta es una probabilidad del 25%. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a abrir el siguiente. Está bonito, la verdad. A mí me encanta bastante, muchachos, juntar y juntar y a fin de mes abrir todo junto. Eso a mí me da mucha satisfacción. Esto no es que sea mejor a abrir los cofres de día a día. O sea, esto es da igual. Solamente que a mí me gusta hacerlo así porque además también puedo hacer un video donde pueda compilar todas estas aperturas y podamos ver y analizar un poquito también de números y estadísticas ahí. Vamos. 50 más de oro. ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, ahí! Salió otra más. Mira, a ver, salió. Y justo a mí, a mí que me salgan todas las de oro y de crédito si quieren. eh, Pero es que los busters son los más molestos en realidad acá. A ver, potenciadores. Y justo de ágata todavía sale. A ver, estos son de 20 potenciadores, ¿verdad? Este ha salió más bien el 5% y acaba de salir acá. Pero ha salido en potenciadores lamentablemente. Pero vamos a ver si se repite algún otro 5%. ¡Ay, ay, ay! Esto de acá. ¡Vamos! Y 10 potenciadores de Iron Fist. Muy bien. Vamos a poner acá. Se ha activado el 25%. Vamos a seguir, muchachos. ¡Oh! Y 15%. Están siendo puros potenciadores. ¡No! Que salen puros potenciadores esta vez muchachos Pero así son las probabilidades A veces te sale lo peor al inicio, quién sabe Y de repente lo mejor al final, pero quién sabe Vamos a ver si se cumple o no se cumple 10 potenciadores de Magic Me sale justo una de las cartas con las que más juego Y me están saliendo potenciadores De eso cuando la verdad no lo necesito A ver, otro, oye potenciadores Mira, me está atacando el juego con puros potenciadores ¿eh? Parece que no quiere que, que ahorre a largo plazo este juego. Y hemos pasado ya prácticamente 10 cofres viejos. Y me han salido casi puro potenciador. Y siguen saliendo potenciadores. No te lo puedo creer. A ver, vamos a tirarle acá de nuevo así. Se está activando mucho potenciador. Hasta el momento me están saliendo 7. O sea, de 10 recompensas, 7 me han salido potenciadores. Caramba, el 70% potenciadores hasta el momento. Eh. Ojo, ojito ahí. Más potenciadores todavía. Oye, nunca me habían salido tantos potenciadores seguidos. Eh, durante una apertura de cofre de temporada eh. Ok, 50 créditos Al menos ya cambió un poquito la suerte acá Pero viejo, cómo salen en potenciado ¿Cómo le gusta salir potenciador a este juego Ok, 100 créditos, que esto ya al menos mejora un poquito ya, ya, ya, ya va cambiando un poco Ya la probabilidad acá Pero vamos a ver que siga cambiando 200 créditos, perfecto Se activó otra vez el 5% Se podría decir de probabilidad ya se va activando dos veces el 5%, ¿eh? Vamos a ver, esperemos que se active un poquito más. 50 créditos. Ahora sí, si se dan cuenta, está comenzando, ¿no? La curva, digamos, ahí de la probabilidad. Ahora está comenzando a irse la tendencia más que todos a los créditos. Vuelven a salir potenciadores de nuevo, de modo que en este caso, que es el 10% de probabilidad. Vamos a dejarlo acá. Seguimos entonces, muchachos. A ver. 200 créditos. Nuevamente se vuelve a activar el 5% de probabilidad. ¡Wow! ¡Qué hey! Okay. Ok, señor. Bueno, estamos bien con los créditos de todas maneras, ¿eh? 50 créditos. que A mí no me molesta que me salgan créditos. Eso está genial. y si no sale oro no importa. Si no salen variantes no importa. Pero al menos que me salgan créditos, genial. Pero también si me sale puro potenciador, imagínate pues viejo, ¿no? Eso sí es F, ¿eh? Ya, ya estamos pasando prácticamente a la 20 apertura con. Y yeah, ahí se activó el otro sí, otro 5% más ahí con potenciadores de nuevo. Pero bueno, a, tenía que haber alguna temporada donde no vaya tan bien la apertura, eh. Ok, 50 de oro. Muy bien, estamos genial hasta ahorita. Estamos genial hasta ahorita. Muy bien, estoy contento con el oro. Que salga todo el oro posible, por favor. Otro potenciador más. Se activa el 25% de nuevo seguimos ahí, vamos a abrir otra vez otro cofrecito muchachos 50 créditos de nuevo, muy bien seguimos sumando en nuestro cuadrito acá, vamos a ver qué tal acá, 100 créditos, muy bien 100 créditos, va perfecto 10% activado seguimos por favor, 50 créditos muy bien, otro 25% activado vamos por favor que ya no quedan muchos cofres muchachos con fe, a ver 50 créditos acá, perfecto, más uno ya está, ahí tenemos los créditos, los créditos que van llegando, vamos más créditos, potenciador, muy bien, más uno acá de potenciador, 10, 25% que se activa, otra vez se activó otro 5% más con 200 créditos, excelente, ok, no importa, créditos que salgan viejo yo, Feliz, mira, solamente acá me faltan 5 cofres, muchachos, nada más. Y estamos a nada de poder terminar esto. Me... Es satisfactorio, como le digo, pero bueno, me siguen saliendo potenciadores, viejo. Esta vez no ha salido hasta el momento ninguna variante, ¿eh? No ha salido ninguna variante. Y más potenciadores todavía, man. What the fuck. ¿Por qué salen tantos potenciadores, viejo? ¿Cómo duele que salgan esas cosas? 100 créditos, muy bien, vamos a dejarlo acá el 10%, ya, 100 créditos está bien ahí, ya me quedan solamente dos cofrecitos, otra vez activa el 5% pero en potenciadores, ¿eh? 5% de potenciadores y el último cofre es potenciadores viejo, estamos cerrando con potenciadores, a ver muchachos, hemos tenido en total ahorita 13 recompensas en créditos, hemos tenido acá en total 17 recompensas con potenciadores, y hemos tenido tres recompensas con oro. Se han activado en total 6 veces el 5% de probabilidad como ustedes pueden ver aquí. No me ha salido ninguna variante esta vez. Porque aparentemente la tendencia, ¿no? Este 5% que hubiese, haber, que hubiese podido haber salido en potenciadores pudo haber sido una variante al menos. Pero nada, o sea, todo se fue para potenciadores, para créditos y se fue algo también para oro al menos he aumentado un poquito más mis créditos también, he subido una buena cantidad de créditos ahí, no sé si más o menos como que 900, 1250 de créditos me parece que he aumentado, ¿no? y bueno y 150 más de oro, así que pues bueno, no está tan mal tampoco para esta cantidad de créditos que me ha salido, pero esta vez sí me ha extrañado un poco de que no me haya salido ninguna variante, viejo, me hizo gusto al menos que salga bonita pero esta vez, este es el primer video creo de apertura de cofre de temporada que no me ha salido ninguna variante. Incluso había por ahí algunos muchachos que en el chat me estaban diciendo que en toda su apertura de cofres había uno que había abierto como 50 cofres y no le había salido ninguna variante. Yo decía, pero qué raro que no te salió ninguna variante. Si yo antes he abierto 38, 40 cofres y al menos me saliera, me salía de una a dos variantes, y yo estaba dando por sentado que ahora también iba a poder salir al menos una variante, pero no salió ninguna. Y pues bueno, deben ser estadísticas y probabilidades de todas maneras, porque en, otros, en otras recompensas si sí se ha activado bastante el 5% como ustedes pueden ver aquí muchachos no por el hecho de abrir todos los cofres de temporada o varios no en este caso 30 40 no significa que te van a salir todas las recompensas de cofre de temporada o sea me refiero a todas las probabilidades que se vayan a activar acá por ejemplo no se ha activado ni el 5% de oro ni el 5% de variantes pero aún así ha estado muy eh, digamos simpático esto porque entre los créditos y potenciadores no por la cantidad que han salido en recompensas están bastante similares no y por ahí un poquito que se ha desviado también con el tema del oro Lo cual digamos que se acerca Bastante a lo real la cosa, así que me ha gustado Que me hayan salido también bastantes eh, Digamos el 5% de créditos Así que eso está bastante bueno para mí Me gusta que me hayan salido créditos, no, no me quedo tampoco este descontento pero lo que sí me ha extrañado que al comienzo me salió bastante potenciadores como ustedes han, pod han podido ver aquí ¿no? han sido un montón de potenciadores y eso me asustó un poco pero como ustedes pueden ver es así la tendencia puede comenzar primero de repente haber salido créditos bastante al inicio y después al final hubiese salido un montón de potenciadores también como también de repente la primera apertura de cofre hubiese podido haber sido una variante ¿no? y después hubiese haber podido salirte entre potenciadores créditos y oro o sea a veces las, a veces uno piensa que tiene mucha suerte porque que Comienzo a obres cofres y te toca lo mejor Y después al final ya te toca lo peor o, o viceversa, o a veces nunca sucede Tienes una media nada más de que te tocan Recompensas eh, normales Y no te tocan las mejores que tú quieres Y que de repente la siguiente apertura que yo haga Tal vez me salgan mejores cosas Pero es eso ese es un tema de azar Y es algo que nosotros tenemos que entender lo que funciona así Y hay otra cosa importante muchachos Hoy en la noche vamos a estar haciendo la transmisión Con la bienvenida del nuevo pase de temporada Esto va a estar bastante bonito Vamos a estar todos acá para celebrarlo y por cierto, vamos a hacer también algunos sorteos dependiendo de cuánta cantidad de suscriptores hayamos llegado. Ahí les voy a dejar el cuadrito para que ustedes lo vean. De todas maneras... Vayan al stream porque de repente por ahí sale alguna locura y eh, podemos llegar a hacer algunos sorteos también donde, inclu donde inclusive ¿no? se pueden otorgar pases de temporada. Así que muchachos, ya saben, de lunes a viernes las transmisiones en vivo por las noches, ahí los estoy esperando, el enlace se encuentra en la descripción de este video. Así que si quieres de repente participar por un sorteo de un pase de temporada, te espero allí, un abrazo para ti.